...estamos en la calzadora Oropesa, donde elaboramos un embutido... ...que se llama morcilla mondonga o morcilla hambre. ...se llama morcilla hambre porque... ...antiguamente cuando se hacía la matanza, pues claro... Eh, ...la economía no era muy bollante en las casas... ...entonces lo que había que hacer, la gente vendía... Eh, ...la parte más noble, lomos, eh, jamones... ...para poder comprar al año siguiente, el cerdo para el año siguiente... ...entonces eran unas partes... ...que no se utilizaba como la gordura y la sangre que era lo más barato que había y era lo que podían utilizar rápido, como la morcilla como vais a ver, en poco tiempo estaba elaborada y los demás tipos de productos había que esperar mucho tiempo para poderse consumir. Os explico ahora todo lo que se necesita para la elaboración de la morcilla Montonga, que son los ingredientes que son gordura de cerdo, cebolla, hierba buena, comino, sal, sangre, cuidado para el embutido... la tripa, la cuerda y el emulto. ...bueno, como hemos explicado anteriormente, el primer paso... ...y el segundo que es el picado de la gordura y la cebolla... ...ya se ha realizado y ahora empezaremos a echar... Los, ...todos los condimentos... Empezamos primero, las, ...empezamos primero con la sal... ...el segundo paso son los, los cominos... Ya, la hierbabuena. Y el último paso ya que es la sal de cerdo. Y ahora procedemos al embosado de, de la morcilla. Ya como mi compañero ha estado atando que la tripa que ya ha matado una punta de la tripa y yo con el embudo empezamos a, a embutir la pasa bueno y ahora el último paso en eh, la cuestión de las morcillas que procedemos ahora ...a meterlas en el agua caliente. Ahora según las tenemos... ...las metemos en el agua... ...el agua está caliente... ...se, se escalda un poco la tripa... ...y ya se deja hasta aquí... ...hasta el final de, de la cocción que esté completada. El tiempo que se lleva haciendo... ...pues no sabemos... ...porque va de generación en generación... ...pero seguramente que más de 200 años... ...llevará haciendo esa la Yeah <laughs> you.